Y bueno, y también quería leer pues eh, un poema ya de un poema de, de Fernando Ramírez, titulado Poética, ¿no? que empieza además con citando un, unos versos de, de Eugenio Stuchenko, eh, que dicen así Tu palabra será sencilla y grande, tal como una manzana que anida la semilla de futuras manzanas. Y empieza el poema de mi padre. Quisiera encaranarme a mi palabra y poder aventar con fuerza toda maleza, toda broza inútil, que en ella se encuentre. Quisiera quemar todo verso hueco que no anide en sus entrañas semillas de futuro. Así como el feriante se prepara el más limpio mantel de su tienda para luego exponer su mercancía, desearía poder inaugurar una página nueva blanca y enteramente pulcra, donde vaya creciendo mi voz para ser escuchada. Quisiera que mi huerto enraizase el más frondoso árbol, cargado de abundantes frutos, preñados de simientes. Añoro que mi verbo sea fuente fresca de sanas aguas para ser bebidas. Del libro La Pedra y el Recuerdo, Amores. Arde siempre el amor y de su fuego, surge la luz de nuevas vidas porque, porque hubo amor, amor se obró la sucesión de unas piedras sobre otras piedras y se alumbró la antigua deuc. la sed de unos rebaños transhumantes forjó el rojo encendido de esta, de esta aurora cuando aquellos pastores descubrieron de una fresca laguna el agasajo porque hubo amor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 entre aguajes y juncos, donde sólo una alpispa hacía temblar el ascua de su amor centelleante, moviendo sin cesar su larga cola. Porque hubo amor, las aguas con el limo se mostraron dispuestas para el germen, y el barro fecundado dio vida a los sencillos huertos que crecieron en fértil vega. Así el amor rompió en frutos, y la luz alumbró la sucesión de unas, unas piedras. piedras sobre otras piedras, porque hubo amor y siempre de su fuego surge la luz de nuevas vidas. Después de la intervención de Jonai, pasamos seguidamente a su madre, Angélica, para que nos hable algo de Fernando Ramírez, ...y nos lea algún poema. Hola, buenas tardes. Pues yo, a mi hijo le ha correspondido hablar como poeta... ...como el poeta que era Fernando Ramírez. A mí me corresponde hablar como hombre y esposo. Para mí, Fernando era un ser extraordinario. Una persona que enseguida que le conocí, conectamos porque a mí siempre aunque no he escrito poesía sino de niña pues me ha gustado mucho la poesía y luego fue como un descubrimiento y gracias a Dios el, lo, la vida que tuve con él fue bastante feliz pero y con mis hijos fue un buen padre en sus estudios le ayudaba y, y desde aquí Siempre estará dentro de nuestros corazones. Ahora paso a, a leer un poema maravilloso que se titula No tienen hambre Y nadie le tendía la atención, la mano, el alma Venía el hombre, el poeta Con sus ánforas llenas de ilusiones Su voz, luz generosa de ideales para ser esparcidos Recitaba, gritaba, la voz de sus papeles despreciados, tomad saciaos del pan de la palabra, que no solo de espigas calcinadas, o de sudor o astucias en dinero se nutre vive el hombre. Yo os traigo el verbo y desgrano las uvas de mis versos, al hombre, al cielo, al mar, ...al monte, al aire para vosotros... ...y nadie le tendía la atención, la mano, el alma... ...es lamentable el hambre, el hambre... ...lamentable si no hay pan o ilusiones a la mesa... ...pero más angustiosa es más triste... ...la inap inapetencia rostro de la muerte... Grita el poeta, el sueño, la luz, el verso. Ronco con lágrimas de ser reconocido, mas el hombre perdió ayer el espíritu por el pan, por la bestia, por dinero. Y nadie le tenía, le tendía la atención, la mano, el alma. No tienen hambre. Muy bonito. Y ahora voy a ver, no sé cómo me va a salir <ríe> Vigía de banderas Vigía de banderas Soñador de inquietudes Sube más alto de la cofa Súbete a las estrellas Las estrellas reales Y si puede, deshoja sus aristas Las estrellas con putas limitadas Son retazos cosidos a banderas ni Israel, una estrella de seis brazos, ni Australia, una ráfaga de estrellas, navegando entre vientos del sur, ni Cuba, Panamá o Puerto Rico son estrellas de mar, mar caribe de Las estrellas de estas limitadas son retazos cosidos a banderas. Soñador de inquietudes, las estrellas reales tienen otras alturas, sin brazos que se cuenten ni color definido, brillando al mismo tiempo para todos. Solamente en la paz serán felices las naciones estrellas de la Tierra. Bien, bien, bien. Bonito, pues, ¿no? sí, sí, sí, también a la, a, la, a la paz del... Sí, eh, del Paz Mundial. Pues Ángela, eh, darte las gracias tanto a mm. ti como a Jonay por la intervención que han hecho en este programa, claro. referente a la figura de ese gran padre y esposo que fue Fernando Ramírez Suárez y que ocupa un lugar ya en las letras canarias. Pues, gracias eh, a ti. pues muchísimas gracias Rita.